Chicos, ¿qué tal? Eh, ya última ronda de la Funny Cup con los maravillosos Hill Clean Icon el Mercedes Carson, vale. Eh, un campeonatito de cuatro rondas que que bueno ha, ha sido corto pero bastante intenso y bastante divertido, aunque hayamos estado poca gente, ¿no? eh, Ronda 4 en esta ocasión tenemos Daytona Road Course, vale. Parte del circuito tiene eh, dos curvas creo que son de, de lo o una curva y, y nada empieza ahora la piel la, la clasificación y dos carreras de 20 y 25 minutos como viene siendo habitual a ver eh, os recuerdo a todos los que estamos participando por aquí como estamos pocos. el top ten eh, este domingo mmm, bueno pues el top 10 está clasificado automáticamente que seguramente correremos todos, porque estamos 13 o 15 y si hay algunos que se caen, pues bueno, no pueden correr los domingos, lo que sea. Pues nada, nos vamos a juntar aquí todos los los de 10 los mejores primeros, los 10 primeros de la Fanny Cup, eh, de la Open Series y, y del campeonato NASCAR Marzazo, ¿vale? Va a ser por dos el fuel y, y la goma. 50 minutos de carrera. Límite de 40 incidentes y se tapa abierto. Nada, pues. Pues para este domingo, ya sabéis, eh, anunciaremos también la hora, que creo que no No sé si era a la las 8, pero bueno, no está asegurado todavía, no está confirmado, creo. Y un evento, pues eso, que para los 10 clasificados de cada campeonato, que como ha habido poca. poca gente en los campeonatos. Prácticamente quien haya participado Va a poder correr, ¿no? Yo creo que va a haber plazas si, Y si hay alguno interesado Pues bueno, en el canal de Discord también Tenemos más información Y podemos y podéis preguntar lo que queráis Y sin entretenernos más eh, Nos vamos a ir a Esto Al server ya, directamente Ya estamos en la sesión de clasificación Y, y nada, darle caña aquí a Al Mercedes Carlson. A ver el líder va. acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.38. ¿Cómo quiere estar el gato aquí encima mía Yo no sé qué quiere. Bueno, saludando a la gente. Por aquí está Santi Martínez ya, Rubén Conchuela, Andrés Rojas, J. Camaño. para finalizar. Ahora entrará también Rita Kazawa y demás. Vamos a ver por qué, por qué. Creo que tengo el setup del test. Cuando hicimos el test. Creo. Eh, parece ser que sí. probar así y vamos viendo 50% de control de tracción me parece muy poco con 10 de ala bueno bueno vamos a probando a ver cómo va el coche la velocidad 10 de ala está limitada, de tracción, 60 km/h yo recuerdo aquí que en la segunda carrera a la vez que ahorrar un poco Ila libre a fondo, ha pasado algo en Nuevo el sector 3. amarilla. Frenos en traseros, en no sé cómo pude llevar yo este coche de hacer en el un test tiempo de, 1, de esta no nos vamos a matar y no es plan venga vamos a guardarlo así bueno tengo que ajustar <coughs> la, las presiones y demás a ver si van, van bien Ahora tampoco por, por el tema de, de esta parte del circuito, ¿no? En lo vale. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla en el primer sector. El segundo se ha salido de la pista en herradura internacional vamos a ver santi martínez tiene 138 1 muy buen tiempo para santi andrés roja 38 que también en el y el camaño de momento todavía no ha marcado un tiempo bueno el vamos a ver 2, si llegamos a 38 seguramente mejor. luego rey bajará al 37 36 no sé si lo verán eres el último No, sé, no tengo la referencia de frenada ahí No sé por qué llevo el coche tan alto Delante Bandera verde en el segundo sector ya en verde bueno la parte de la ahora llega la doble curva enlazada en el sector no, en FIFA, verdad la verdad el autobús muy, muy famosa en este circuito segundo sector con bandera verde bueno me he co colado frenado Ahí hay que frenar entre el 1 y el 2 creo Esto finaliza. Vamos a la siguiente vuelta de momento a ver las presiones las no, presiones por bien parece El más rápido de todos es ¿Sí? el tiempo en esta última vuelta ha sido de 38.1 Tienes un buen tiempo en el tercer sector Bueno <risa> Voy a probar el coche go. con.. menos. Con menos altura adelante. No sé por qué lo tengo tan.. Es que está a tope. Adelante. Qué cosa más rara. Bueno, y para calentar los neumáticos, yo no sé Para calentar los neumáticos, pero Madre mía, que locura Debería bajar aquí Un poquito Ah, ah El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.38.1. A ver. Bueno. Esto, esto es lo que no entiendo yo. ¿Por qué la altura tan. tan bruta y adelante? Nada, yo pocas cosas toco, eh pocas cosas toco tema de presiones y poco más reparte frenada vamos bueno, a ponérsela así a 60 yo creo que vale no, vamos a probarla así y ahora vemos eh, ahí está saliendo no sé quién era eh, Andrés Rojas creo que es camaño ah, salida del pit está libre ha pasado algo en el sector 2 bandera amarilla bueno hay que pillarles el rollo el punto a, al coche mira santi martínez no ha mejorado el acaba de, hacer a hacer el de 1, ok ok Nada, que tengo aquí el gato encima. piensa ¿no? no sé que coño quiere el gato. Ah, no, porque a lo mejor toca aquí. Gato, tira para allá. A lo mejor me toca aquí. Papá. Por eso hay que subirlo. Ahora, ahora lo vemos a ¿no? los Yo creo que hay que después del semáforo. En el primer sector, no, no, no. óptima temperatura. <risas> el cuarto se salió de la pista. Ah, bien, pues hay, hay, hay vez veces vez. que se puede y hay veces que no. O sea, y... Yo el viernes pasado me perdí también una ronda de la Open Series. No estaba en casa. Y, y nada, pues que okay, hay veces que se puede y cuando se pueda, pues, a disfrutarlo. Y si no, pues ponte lo ahí de en el móvil. ¿Cuestó tres? sí un poco la verdad es que estaba guapa la, el tema de la clasificación tío estaba súper reñida. La verdad que el rey tiene las de ganar no porque es un poco más de puntos que el resto y y luego yo creo que es el piloto que está demostrando en el campeonato que va constante no sé más rápido yo lo veo más rápido que que yo que Rubén bueno el rey y Diego Diego también estaba Diego Troitas también estaba haciendo bastante rápido. A lo largo de todo el campeonato. Rey es un crack. Sí, Rey es sí. un crack. Diego Troitas. Segundo sí. sector, sí. ya es verde. Muy rápido, tío. Con cualquier coche. Sector 13 con bandera verde me está subiendo el tiempo no sé por qué me está subiendo el tiempo si sí, por haber tocado abajo no oh, oh, oh, oh. cinco minutos para terminar okay. Okay. bandera amarilla en el sector Pero estoy perdiendo tiempo Diego eh. Mucha suerte, Fran. Venga tío, gracias Diego. Primer sector con bandera verde. Pues sí, una pena que. La verdad es que está un poquito en este campeonato y.. y se nota cuando Además es que Diego siempre tiene. está ahí arriba y, y tiene buenas batallas y todo. Bandera verde en el segundo sector. Se echa mal. Así podemos mejorar un poquito el, el tiempo. Demen, tenía, yo sé. ¿Eh? Va a ser eso, ¿sabes? Con razón tenía yo la altura, pero no sé. La altura del coche a 10. Y la de atrás está a 11, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a probarla otra vez a 10. No sé si eso me. me, me va a influenciar eso. Pues sí, vamos a ser poquito, pero bueno. Que el, disfrute, el disfrute va a ser igual, ¿no? Dice, buenas noches. Buenas, Rob, qué dice? Oye, no Android no hay mucho para mañana, que me cago en la mano. Ahí fuerte. Se acerca, por detrás, atento. Los frenos, mañana frenos, los en el coche los Que claro, frenos, el... mañana pero la open serie y es prácticamente el frenos, los frenos, los frenos, los frenos, los frenos, los frenos, los frenos, ya circuito como este que tiene parte de global y interesa llevar muy poco ¿no? 72 Dice, yo no lo toqué en toda la semana con bandera verde dos minutos ver si verde. para finalizar mañana la verdad es que no sé la open series no sé qué circuito es mañana tío ¿no? no sé si es Hockenheim o lo hiciste la semana pasada no se sé, para Rock 72. Laguna seca. ¡Guau, laguna seca, madre mía! Pues laguna seca el domingo también. O sea, eh, los que estemos participando también las series eh, el, el domingo, bueno, se lo diré a Uri porque creo que no sabe que laguna seca. Vamos a hacer una ronda. Igual lo cambia para que no para bueno para que la gente de la open no vaya con cierta ventaja no de haber rodado ya ahí vale ahí es la primera curva ya estamos viendo que se puede recortar bastante aquí hay que frena un poco antes y lo traemos por detrás fuertísimo ¿eh? Si yo estaré, no déjale que lo tengo machacado. Rob, rob 72. Dice. Ja, ja, ja. Si, sí, la una seca lo tenéis machacado. Los que hacéis la open lo tenéis machacado. Si no... pase eso, ¿eh? lo de la altura tío, parece que toca los lo bajos aquí en este circuito y cuando no le suba la, la altura la, la caga bastante bueno Rey viene mejorando seguramente venga y ahí también bueno veníamos nosotros también mejorando 8 bueno casi un segundo Y nada, pues ahora tenemos la sesión de, de Quali. Son 15 minutos, creo que es. Luego un warm-up de tres minutitos para podermear y beber agua. En Quali también puede entrar alguien. ¿eh? En Quali está abierto el server. Si llega alguien más un poco más tarde, tiene oportunidad de entrar. Bueno, vamos allí. el coche mal con una altura de delante tan alta ahí tengo que bien porque si no, no no no no no consigo frenar el coche del todo y aquí también aquí abrimos así un poco pero no tanto tenemos delante a Rita Cazagua el cual puede ser una buena liebre creo que está levantando creo a ver si pudiéramos pegarnos un y tenerlo ahí de hueso de liebre no Era uno dos cuatro va a ser difícil llegar con bandera verde Bueno, vamos al lío. Bueno, pero ahí estoy viendo que, que el velocidad bastante El sector 1 está en amarillo. Esa primera curva ahí se el puede a la El sector con bandera verde. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. No, el Rey no está, no está superando bastante le tiempo. Le va a molestar. Va a tener tráfico el Rey de la Cazabo. Me he metido primera y al meter de primera a segunda patinado y el coche de mala manera, viejo. Mira, pues Rey está teniendo todo el rebufo de Kevin de Fernández, ¿eh? tiene, lo tiene allá dos, dos, tres décimas. Mira, no, no Así pudiéramos tener nosotros también un poquito de rebufo. Bandera verde en el primer sector. Bueno, esta puerta no pasa acá más de un segundo. Bandera marina. Cazagua, Rubén. 35, 89,0. Bandera verde en el sector. Ahí. Bandera amarilla en el sector. No sé si es que habrán descubierto algo en el, en el setup que en yo el no sector, sepa. Si ha ido fuera, sí, está claro. en igual 6, segundo sector, ya en verga. Bueno, en el tercer sector eres 0.46 más lento que la mejor vuelta. en el segundo sector. Wow, un segundo me sacan esta gente. Qué bruto. El sector 2 ya tiene bandera verde. Has perdido dos décimas en el primer sector. Bandera amarilla en el sector uno. Bandera. Mira, en el sector 2. Buenas noches, Masti. Eh, buenas, Carmen, ¿qué dices, tío? Sí, Nada, sí, aquí estamos con Bandera Verde. En una carrerita de... de... Un campeonato La verdad es que hemos tenido poca gente, tío, pero estos cochazos son increíbles. Miren, Todos si los conocemos. Sí, sí, sí, sí, sí, el Mercedes Carlson y tío, aquí en Daytona A ver si bajo un segundo, porque tengo que bajar un segundo para conseguir esta y la lucha, vamos. No sé cómo lo hacen esta gente. No sé si es que irán con menos alas y con más control de tracción. Puede ser. Mejor tiempo de vuelta personal. La diferencia que tienes ahora es de 1.1. Más lento que el líder. En el primer sector Buah, vuelta pierdes a pero En el segundo eh. sector lo has hecho 0. Creo que he perdido mucho tiempo. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. El tercer sector lo has hecho 0.5. Más lento comparándote con el mejor tiempo. Nada, no, pero Antes no... Sanabal, consigo bajar de poco. Bandera amarilla. ¿Qué? Sector 3 con bandera amarilla. El tercero en el primer sector ha sido 0.28 ¿Qué ha la comparación con el mejor tiempo? Bandera verde en el tercer sector. Aquí voy a perder un poco de tiempo porque el con el Delta digo, porque he hecho la vuelta de esa la, la he hecho con Kevin Fernández el sector, de, de, de con rebufo de Kevin Fernández y, y de que no lo Dice, Y Según el sonido veo que se toca las aspensias de que de subirla para, para que no y haya ido las aspensias. El quinto es la Arquera, Arquera. la en el primer sector, en el segundo sector de se a la suspensión. Dos. Más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Este es verdad. Vía Alcalema. Tío, es que de Z de no me sí. controlo nada. La suspensión es la tasa de muelle. Se supone. 160. Venga, vamos a subirlo ahí. Vale, y Arcalema, bastante. Dice. La sí, altura también... La, la altura, sí. La altura de adelante me da cuenta que, que me tocaba y Y la subió al máximo. Y aquí atrás, no, atrás está 11. O sea que... Adelante. Tía. Bueno, voy a probar así. Bajo guardado ya. A probar, sí. De todas formas, no es solo en la recta donde pierdo tiempo, ¿eh? Viar Dice. Yo escuchaba la altura trasera, creo. Diabo. espérate, espérate. Se acercan por detrás. Voy a un poco también, venga. Pero que vamos, que. Diferenciar entre la altura. Si te está tocando entre la altura delantera y la trasera, yo no sé eso hacerlo, tío. Voy a ponerle 12. El coche muerto, pero bueno, es lo que te pide el circuito. Sí, adelante, adelante, va, lo llevo al máximo. Incluso esta gente, yo creo que llevaba más alas. Yo llevo 14 y, y hay veces que no necesitas tan tampoco. De verdad que en la recta sí, pero bueno, el llevar menos alas solamente te da un poco más de punta ¿eh? al final de recta que, que muchas veces estamos. Muchas veces estamos diciendo que. Claro, es que llevo muy poca caída también, eso Para sea que caliente la, los neumáticos la parte externa. Digo, eh... bueno, no sé lo que estaba diciendo. Ya. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Tercer sector con bandera verde En el, el diálogo no Seguimos más de mi a 35.8 A mi ¿no? choropo 35.84 Bandera amarilla en el sector ah, Yo he bajado a 37, yo he bajado a 36.9 Pero estoy a un mundo De ellos de bueno, bueno, bueno, La siguiente no me vale Me cago en la puta primer sector con bandera verde Formado la clasificación, estoy viendo que estoy un segundo por delante de Jorge Hernández y de Santi Martínez. O sea que andan ¿no? muy bien. Tiene salida libre a fondo. Ha pasado algo en el sector 2. Bandera amarilla. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Frenos fríos. Se percabine en cinco minutos. Esto termina pasado algo en el sector no sé si soy 3, capaz de dar de vuelta María. medio decente sector de esta forma 3, yo creo que 36 y medio no bajo así que tío a mí me mola a entrenar porque país suelto país suelto de la conducción en el coche país ahora es que ya es la cuarta de ronda del campeonato ya termina hoy el campeonato y y estamos más sueltos, más, tiempo, más seguros en coche 32, que al principio. está con 12 de ala con 12 de ala yo creo que iría bien Pero bien, 14 no pasa nada o... vía alcalema bajarle la marcha final un punto más corta no porque quiero llevarla a las más largas para luego para el reufo y, y pues si me puede dar un margen, poquito porque luego me va a pedir la son dos carreras una de 20 y otra de 25 y en la de 25 el depósito es de 50 litros y, y creo que me pide no sé cuánto me pide sector ya en 52 litros, o sea que tengo que ahorrar 2 litros. En la segunda carrera. El segundo sector, 0.7 más sí, igual, ahora igual luego 12 de cedearla. No, no mejor probarlo aquí en clasificación y en el World Map, pero va a ser la única solución probarlo por lo menos. De esta forma 12 a la dos de a la, dos de a la menos no, no nos van a dar un segundo y medio que nos haga reír El sector está en amarillo. En los sectores 1 y 3 más 0.6 más lento que la vuelta más rápida. En el segundo sector ha sido 0.7 más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Dos minutos para terminar. Buena temperatura de frenos. ¿Sí? Y Arcalena. Uh -huh. Insisto, la sexta está larga. Ah, la sexta. Tocarla. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Qué batia, estoy correcta porque el sector 2 ya tiene la ah, bandera verano no, no, no, no, no, no, no. vale vale vale había un momento ahí que parecía que estaba perdiendo en el sector 3 han sacado bandera marina mira voy a probar con dos de a ver línea de transmisión viarca leman no Dice, puedo tocarla. La verdad que sería la marcha final, un punto más corta, pruébala a ver si bajas tiempo. Da igual, eso. eso no. me da igual perder tiempo con eso. Lo que sí voy a hacer va a ser probarlo así, ¿vale? Con 12 de arla. voy a probar, yo creo que voy a ir bien, porque yo 60% de contratación de o ¿sí? sea. Me lo voy a probar así mismo ya me queda poco tiempo ya La bueno ahora lo pruebo si en se el se warm Map. ahora se doy una vuelta con el warm, warm, warm up con 12 de ala y, y veo este circuito lo corrí con 10 de ala pero me mataba vivo me mataba Bueno, también estamos rodando con depósito lleno. Ellos en clasificación seguramente están rodando con... Pero ya te digo que un segundo y medio eso no es no ni depósito lleno, ni setup, ni nada de nada. Un segundo y medio son manos. Y, y nada, vamos a probar esto. No va a haber pista. ninguna referencia, pero bueno, bueno, Bandera verde en el segundo a Probar sector. que el coche vaya bien. 10 de ala no lo voy a poner, pero 2012 sí veis ahí. Y además es muy arriesgado porque no lo voy a probar. Bandera amarilla en el sector 3. ya tiene bandera verde el sector 1 está en amarillo el segundo se salió en curva 2 si vamos y para no bueno, me pide 45 litros no a ver cuánto me pide para los 25 litros? para los 20 minutos venga pues si sí podemos echar 45 litros para esta carrera pero luego lo vamos a llenar ya tú 45 5 litros que tampoco supone nada de para ajustarlo un poco Esto se ha acabado, bandera cuadro El bueno, segundo, gente. la sesión ha finalizado Hostia, pues creo pues que no lo de la salida lanzada, eh Me parece que está puesto en parado, tío bueno, de todas formas tienen control de.. ¿eh? Tienen los control Vía Arca aleman. Dice Suerte Gracias, tío. Sí, 45 litros va, va, bien la cosa A ver cuál era esto, el controlador Lamos control Ah, vale, aquí está, vale venga, 20 minutos, cuidado con los toques, venga vamos Vamos, a tope Me he puesto un poquito de controlación de bueno a ver si pudiéramos coger rebufo de Rubén Ponsuela bandera amarilla en el sector parece que ha tardado un poquito bandera verde Él también está teniendo el rebujo de, de rita cazagua ahora de esta enfermedad puede es ser difícil ¿eh? Venga, ahí vamos. ha pasado algo en el sector 3 bandera amarilla Bueno, él va descargado también, lo ¿no? van bueno, a estar pillando, Agua. segundo sector con bandera verde ahí vamos ahí ya no salió que va tío yo creo que él tiene lleva menos a la mano. Él lleva coche pues, totalmente diferente al mío. El primer sector. Tengo que hacer una trazada diferente. amarilla en el sector 1. que la recta de antes cuando he ido tan pegado le estaba dando un poco pero es apreciable ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla venga a ver si pudiéramos salir con un poquito más de, de velocidad a ver, lo ve difícil sector 2 con bandera verde aunque él está él no tiene rebus Yo 3 ahora tengo bandera tipo. amarilla. Así podríamos coger el interior. Y Rey yo creo que está levantando un poco para darle reducción Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. le está ayudando son compañeros de equipo a ver creo esas sensaciones esa sensación eh. aunque también es verdad que nosotros el último tiempo ha sido unos 36-2 o sea que el rebufo no está dando mucha mucha velocidad ¿no? estamos los tres pegados la próxima la próxima recta vamos a tener el rebufo a los tres y por atrás no estoy mirando nada la verdad atento Bandera amarilla en el segundo sector. Vale, ahora acabo de ver. Andrés Roja está 6 segundos, Kevin Fernández a 9. Se ve que ha dicho algún tropiezo de arma. El sector 2 ya tiene bandera verde. Es que por aquí por el exterior no voy a poder adelantarte no Bandera verde en el sector 9 Anímate, pienso que puedes adelantar Que va tío, eso, qué Sector va. 3 con bandera amarilla Bueno pues yo llevo 12 de atas ¿no? Bandera verde en el tercer sector Bueno, no me No se calienta el tiempo de estaría Bueno, yo creo que en una de estas pues, podré meterle el coche, ponerme en paralelo y ya disfrutarle la, la, la posición, la Pero que vamos, bueno, lo está defendiendo muy bien. Va muy rápido, mejor que defender, la mejor defensa y rápido. primer sector ahora parece que estoy pegado Así, a ver, a ver, a ver Entonces, si de en el lo suyo sería cogerle el reufo a, a Rita a Cazar pues si hiciera bien la parada de autobús el caso es que yo lo veo que, que salgo yo mejor no A ver, aquí parece que es algo mejor Ya han sacado una bandera verde en el sector 2 no, Ahora mismo estoy empujando creo. Nada, es que no puedo, no puedo Él está con todo el rebote, no Desde para ti para pasar Levanto, levanto, levanto, que le he dado a Rey le he jodido, le he le he levantado y le he jodido la frenada tío. Le he desestabilizado totalmente el coche y además ha contado el incidente. Me ha contado el incidente y, y eso no mueve. Lo suyo es pues nada, respetarlo en el momento y levantar como he hecho yo. No. Yo podría haber seguido y lo hubiera adelantado a paz, pero. Bueno, a Rubén no lo sé. A Rey sí porque se le ha ido. Sí, yo creo que el rey está dándole vidilla, dándole la la la vidilla, lo que en loca. El segundo sector. Wow, oh, el asunto me lleva, creo. El sector que está en la Como pierda el rebufo, mal, mal, vamos, creo. Ah, mira, mejor puerta 358 y Creo que me rebufo. Verde en el sector 1 Nada, he perdido el rebufo aquí. A ver si pudiera ahora en la siguiente vuelta apretar bastante las curvas para poder recortarle con medio segundo, yo creo que ya tengo el rebufo. que ha mejorado bastante ¿eh? pero no no voy a poner concentrado también de el de la, la, en el la verdad es que a ver yo le he perjudicado a, a rey de cazaco pero ya te, te concentra un poco ¿no? Te, no el al límite vamos tan pegados se o sea. 1.7 segundos No sé yo si sería mejor primero. Venga, a ver si pudiera tener un poco de rehuso, coño. No. Incidentes en el primer sector. Bandera marina. Me parece que. Ah, no creo. comienza a desgastarse. Ahí, ahí. Ahora el rey creo que ha levantado un poco, no sé, está dando rebus. Ah, así es bastante difícil, de <ríe> cabrones, difícil. así Ahora, es difícil, joder. estoy al límite de tener rebufo, pero no lo no consigo tener. A, a ver si era para autobús me pudiera acercar. perdiendo de recluso estoy bueno, al límite, 7, 8 décimas te eh, voy empezar a pillar rebufo, pero claro el tiene 6, 7 décimas, 5 con respecto al rey pilla más rebufo, le tira más el coche a él que Ay, qué rabia haber perdido el rebufo, tío. Mira, ahí ahí le está comiendo el culo al rey. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Lo bueno que por detrás, eh, Andrea Roja además, pues, hemos recortado bastante tiempo también. Vete a fondo, en por segunda por posición, la segunda posición la tienes a tu alcance. Sí, yo llevo tanto el desgaste, pero... ¿Sabes si cuánto me pide para 25 para con los cinco minutos? Te quedan 5 minutos de rebustín El buen? que se posiciona delante te lleva un tiempo de 1.3 O sea que hay que atras Es que no hago nada, no estoy haciendo nada aquí con... sin rebust perdiendo un tiempo, un segundo de... Esa curva he de derrapado al entrar y he ganado tiempo. ¿Sabes cómo la haría la, la estaría haciendo? sector ya es verde en el segundo sector eres 0.14 no, más seguro que la vuelta más rápida hasta el momento va pero es que el rey está volando bueno eh, falta una vuelta rita cazagua primero Rubén que ven está ahí en paralelo segunda posición en realidad. yo tercero y la para roja dentro está el cuarto combustible a ver esta curva santi martínez en quinta posición sexto está Kevin fernández jorge fernández se había tenido algún problema está el séptimo y J Camaño el, el octavo que creo que que Para la segunda de 25 minutos hay que poner convertible eh, a tope y hay que ahorrar dos litros. O sea, lo. lo que quiere decir que no sé cómo lo voy a hacer? Pero... Ay, por cierto, voy a probar. Atenta. Queda muy no sé si a probar con ahora. para que consuma un poco menos. Hostia, Rubén la a que Segundo sector con bandera verde. Así ¿Qué que cabrones, qué mariquita. Bueno, está bien, está bien. No hemos mantenido ahí en la tercera posición. Hemos tenido batalla guapísima con Rubén, pero uff, no es, es que no. Yo creo que irán con menos algo. No sé si es que llevaba rebufo. dicho no sé si he con 10 galas está guapa la, la batalla con, con rumen una lástima el toque que le daba rey me he levantado he levantado o sea que no me puede decir nada luego. <ríe> Yo entro ahí bastante pasado en esa primera curva. Y, y es verdad que ellos van más, más cogidos y igual se están preparando mejor la salida, no sé, pero... Pero ahí le he dado... ¿le he dado por detrás o lateral? No sé, bueno, pero ha sido ¿no? por la esquinilla. Mira, ahí está pasando la parada de autobús y ya va para, para los bosses. Bueno, pues voy a intentar dar una vuelta a ver las sensaciones con el con el ala al 10 y digo yo pues que todo eso irá sumando para que te gaste menos, o sea para que consuma menos combustible luego hay que pillar rebufo sí o sí. Hay que ir pillando el rebufo y levantando antes de entrar la curva y toda esa historia. Bueno, voy a poner combustible máximo, ya se me iba a olvidar, ¿sabes? Y el ala al vamos a probarlo. Era amarilla en el sector 3 el quinto se salió de la pista en curva 12 tercer sector ya en verde el sector 1 está en amarillo sector 1 con bandera verde el cuarto se ha salido de la pista en herradura internacional Quieras que no en la recta, somos la más rápido, en el sector feliz 2. más rápido, al final El cuarto se salió en urba 6 y, y... quieras que no también vamos a ahorrar un poco Aunque lo del tema ahorrar, vamos a intentar ahorrar como... con los rebufos A cuadros, posición 3. La sesión ha finalizado. Puesto 3. Vale, Santi dice que cuidado con él en la salida. Bueno, pues yo le recomendaría que pusiera control a, al control de tracción al 100. A ver cómo salimos. Bueno, yo tengo de atrás o al lado, mejor a rey Cazagua. 50 litros, 10 de ala y todo esto yo creo que vale Venga Vamos a poner el 80% de control de atracción La salida 25 minutos Sobre todo diviértete Ya Verde. Bueno, no sé ni lo que ha pasado ha adelantado por todas las... Me ha despistado con, con el lavazo que pega Andrés Roja, pero bueno, Ya tengo bandera aquí. Bandera. Ya. Atento, bandera amarilla. Bandera verde. Ya no hay... No, todavía, a vez. Vez. Se, suela, se, se salió de la pista en herradura Internacional. Sector 1 con bandera verde y Andrés, Andrés Roja. Tiene un no sé, tío tiene... No se le ve. saca ahí amarilla atento Se ha caído, qué pena. Posición <tose> 4. <Okay. tose> salida más, más rara tío la primera curva me queda pillado ahí como que ha desaparecido ¿Sí? entre de los profe y me quedado pillado no sé qué me ha pasado venga rey ha tenido ahí algún problema en la entrada de la parada al autobús y ahí lo estoy aprovechando yo el favor Ahora parece que sí, ahora parece que, que va más rápido el con el LPR. Posición 3. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. quería meterme bandera verde en el tercer trazas para el interior pero no quería meterme porque no él tenía la trazada bien, pero... él se ha abierto para trazar bien en el sector bandera amarilla primer sector con bandera verde a ver si con 10 de ala tío <coughs> pudiera pasar 2 con bandera verde. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Pensando bandera en ahorrar, Sigue presionando y encontrarás una oportunidad. Ya han sacado bandera verde no en no el sector. No quiero dejarlo 3. escapar, no quiero perder el reuso que es lo que no pueda hacer ahorrar. Y tengo que ahorrar bastante, Bandera verde en el segundo sector. Ah, incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. En salida se me va, no sé lo que es un gente, En salida se me va Pues allá ya están ahorrando ¿eh? Seguro Bandera amarilla en el sector 2 Bueno, vaya el sector 2, en no sé cómo hacerlo porque ellos van rápido y, y, y yo necesitaba o sea aquí en el sector 3 han sacado bandera amarilla si no quieres que te penalicen deberías ir más lento sector 3 con bandera verde pasado algo en el sector 3, bandera amarilla, bandera verde en el primer sector Bandera amarilla en el primer sector, el sector 3 ya tiene bandera verde Vas que Luego... No. Les pregunto a lo mejor en el Discord y me dicen, no, pues yo llevaba 18 de alas o 16 de ¿sabes? y yo aquí matado yo de la bandera verde en el sector 1. 1.3 Tercer sector con bandera verde. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. En el sector 1 está en amarillo. La diferencia en la que está delante va aumentando Y está ahora 1.6 segundos no, okay. Bandera verde en el sector 1 lento que la vuelta más rápida hasta el momento. El sector 2 ya tiene bandera verde. Bandera verde en el primer sector, madre mía, no voy a elegarte que está delante te lleva un tiempo de 2.2 segundos pintura. bandera amarilla en el sector 2 estás perdiendo dos décimas en el sector 2 bueno la verdad es que la conducción y el circuito en el primer sector eres 0.43, más lento comparándote con el mejor tiempo. Tienes unos tiempos de vuelta consistentes. levanta, 103, no llegar, levanta maría, y en vez de dar una vuelta más. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Bandera amarilla. Bandera amarilla en el sector Bandera verde. Pista libre. Comienza el desgaste de la rueda trasera izquierda. Primer sector con bandera verde. En bandera amarilla en el primer sector. Estás justo en la mitad de la carrera. Tienes dos minutos de gasolina. Sector 1 con bandera verde. Segundo sector ya en verde. La diferencia con el que está adelante va aumentando. siendo 4.9. Pues no, 36.04 Bandera amarilla, atento El que se posiciona detrás está a un tiempo de 6.3 segundos Sector 3 con bandera verde Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla Primer sector con bandera verde Lento en comparación con el mejor tiempo Bandera amarilla en el primer sector Bandera verde en el primer sector Tienes 10 minutos de gasolina Ha pasado algo en el sector 2 Bandera amarilla Bandera amarilla en el sector 3 amarilla en el sector 1 ya en los dos neumáticos traseros se nota el desgaste el líder se salió de la vista en curva 12 tercer sector ya en verde, eh, Andrés, no había, verde aparecido, en ¿eh? había aparecido ahí en ¿eh? los tiempos el primero no sé si estará rodando <risa> o la hora de sector 1 está en amarillo sí. el segundo sector va a ser 0.6 más lento que la mejor vuelta a ver yo voy a confiar en que estar levante el pie ahora veamos no sé qué, ¿Qué parece ahí esa posición detrás de ti está a un tiempo de 8.1 minutos. aprecia el desgaste en todos los neumáticos. Sector 1 con bandera verde. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. es que me pide dos me pide una vuelta aquí. Bueno, una vuelta son tres litros en el primer sector. Digo yo que levantarán esta. Digo yo que levantarán esta última vuelta. Bandera amarilla en el sector 2. El sector 1, está amarillo. Sector 1 con bandera verde. el creo que me la sopa bandera amarilla en el sector primer sector con bandera verde el cuarto se ha salido de la pista en herradura internacional Los 2,7 litros que me faltan desde el principio si sí. yo no sé sí qué van a hacer también si sí, van a levantar el pie y... si sí, he quedado de vuelta la hemos cagado <risa> mira esa es mejor ha bandera verde en el sector 1 si sí, que no sé si está el de detrás está a un tiempo de 15 en batalla está donde se sí. si sí, hay una sola vuelta a la que falta ¿no? ¿qué va a ser mucho en dos minutos se me acaba la gasolina ¿Qué? pues eso en dos minutos se me acaba la gasolina vale bandera amarilla cuidado la gasolina está a punto de agotarse esto termina no me en dos minutos para bandera verde El 1 está en amarillo El sector 2 ya tiene bandera verde Atento, queda muy poco combustible Neumáticos delanteros con poca temperatura Paga la otra puerta Mira. No es nada por Entra al box 14, 140 40, no 10 Es la última vuelta. Venga, al box 5, 4, 3, 2, 1. Al box ahora. Qué bien. Parada terminada, sal ya. en el sector 3 han sacado bandera marina ah, que venga a tener para expandir pues de verdad que no me lo puedo explicar lo de cómo iban haciendo ¿sí la gente haciendo sorteando tercer sector Va, menos a la de 10 sigo llevando a la de 10 A ver, sí que es verdad que yo normalmente consumo mucho combustible, no sé por qué, pero freno dándole al gas y, y toda esa historia te hace este Al final, quien se ha metido, Jorge, Jorge Hernández, así ¿no? en el podio. Buena, buena carrera de todo. si saben los resultados ah mira pues ahí está al final ha ganado Rubén Conchuela Reita Cazagua Andrés Rojas tercero a ver no vale la carrera 2 ha ganado Rita Cazagua Rubén Conchuela Jorge Hernández Andrés Roja el cuarto Santi Martín el quinto yo el sexto Kevin Fernández séptimo J Camaño creo que esa se la va para el router, no sé qué decía bueno gente pues nada, pues esto ha sido la, la fánica la verdad es que es muy poca participación. Mañana tenemos la Open Series, ¿vale? También la cuarta ronda y finaliza ya el campeonato. Y luego el, el domingo tenemos el evento especial que se juntan los tres campeonatos y, y va a estar bastante bien. Bueno pues sin más dilación, nos vamos a ir yendo ya chicos. Nos vemos en la, en la siguiente retransmisión mañana y un saludo a todos.